Y arrancamos con decisión la sexta emisión del programa Animatón, su programa predilecto sobre animación, diseño y multimedia, traído a todos ustedes, Gracias a la colaboración de SAE Instituto México, Presumiendo México Casa Productora y Designare Media. Mi nombre es Bastián Pascal y el programa de hoy está presentado por la letra J de Jesús Pérez Yrigoyen. ¿Cómo te va Jesús? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya te extrañábamos. Ah, yo los extrañé a ustedes también. Nos no la pasamos bomba, eso sí. <risa> no, no lo dudo. Estuvieron muchísimas... Buenos invitados? Muchísimas gracias a Ana además por estar aquí tomando un poquito mi lugar. Este, ya pensé sí, que ya no me un, iban a hablar. Un poquito nerviosa, pero, pero lo logramos. Qué bueno, estuvieron suaves. Si no los han visto, asúmense a ese par de programas muy, muy valiosos. Buenos invitados. Y el día de hoy también tenemos un invitado muy interesante y otras notas. Platícanos un poco. ¿Qué vamos a tener hoy? Vamos a platicar más proyectos de VR. Vamos a estarles platicando sobre una iniciativa de VR con Causa Social. Entonces eso va a estar buenísimo. Y también platicarles sobre lo que sucedió en las tertulias de Pixelatl, una reunión de profesionales de la animación que se celebró en SAE México con invitados tanto nacionales como un par de invitados internacionales que vinieron a platicar sobre su experiencia produciendo contenido más enfocado justo a esta parte de ya producir y los retos que, que implica desarrollar una propiedad intelectual. Entonces bastante bueno, ahí les vamos a platicar de, de lo que vimos, qué cosas este, nos compartieron algunos tips y es lo que tenemos para hoy. Más adelante tenemos también una pequeña nota sobre la tienda mondo, se van a enterar lo que eso es y recordarles sobre los talleres de Anima Studios. Además de nuestro invitado el día de hoy es Emiliano Topete, muy pronto lo conocerán. Por lo Perfecto. pronto, pues vamos a las noticias. por aquí eh, Restore Coral o hashtag Restore Coral es un movimiento, una iniciativa, es una ONG que busca crear conciencia sobre la barrera de coral en Quintana Roo y esto lo quiere lograr a través de la tecnología implementando proyectos diferentes que involucren justo nuevos medios como realidad virtual, realidad aumentada y estar explorando estas ideas para hacer conciencia ¿no? sobre el medio ambiente y pues interesante, los invitamos a que, a que visiten, ahí en Designare Media tenemos una pequeña nota donde pueden ver algunos testimonios que, que nos comparten y pues se acercaron para seguir difundiendo esto y hacerlos una invitación a que entren a kickstarter y busquen hashtag restore Coral para que le echen ojo porque ahorita lo que les eh, por lo que viene acá el tema es por lo de realidad virtual una aplicación más de cómo lo pueden este eh, poner en juego este nuevo medio del video 360, pero ellos están buscando diferentes formas y diferentes estrategias para concientizar a la, a la gente. Sí, es un proyecto muy valioso. Es uno, eh, una de las metas del Programa de Desarrollo Sustentable de la ONU, enfocado específicamente al mar y a proteger los recursos naturales de manera sustentable, porque aunque es muy importante la animación y es muy interesante, también es muy importante cuidar el mundo. Entonces, si quieren aportar a ambos lados, un poquito de realidad virtual y un poquito de protección medioambiental, no se pierdan la, la campaña, campaña en Kickstarter. De Kickstarter ¿no? Tienen ahorita está activa, están recaudando fondos, y pues me pareció eh, peculiar eh, el acercamiento y justo añadirlo, porque retomando el tema del, del VR, que ya lo hemos estado platicando en programas anteriores de cómo se está explorando este nuevo medio, pues eh, ahí en una de las entrevistas con los eh, gestores de este proyecto dicen que, pues, que consideran al VR como la máquina de la empatía. Y eso sí. creo que es la, la clave justo de este medio, que, que la inmersión te haga sentirte más identificado, más cerca y, y tomar en cuenta esto, porque también hablaban de, pues es que a quién le interesan los, los corales, así, tú cuando has ido a bucear o cuando los has visto no, vez tal vez no estamos en contacto sí, en sí y, y está súper interesante esto que a mucha gente que no tiene la, la oportunidad ellos están haciendo campaña, están yendo a escuelas con cardboard o con dispositivos y esta tecnología para que la gente lo descubra, ¿no? y que ellos dicen, pues es que tú no te puedes interesar en algo que no ¿No has visto que no conoces? ¿Por qué te va a importar el arrecife de corazón? Claro. Entonces es una experiencia padre aparte de, de vivir y acercar a la gente eh, con la realidad virtual a esto. Ellos están produciendo estos contenidos con buceo, tal cual la experiencia, grabar video 360 y yo creo que es algo, pues en la naturaleza también puedes encontrar muchísima inspiración verlo, ¿no? La, es una la... manera mucho más accesible y económica, ¿no? De llevar a, mm -hmm. a gente de todo, o sea, es más fácil que llevarlos. A la, a la recibe recife. y además con los daños que eso implica para el claro recife, sí que sería completamente contraintuitivo los acercas a través de esto de máquina de empatía me parece una gran sí disfunción. una gran uh, este, este, es lo más cercano de a ponerte en, en los zapatos de de... El... entonces ellos este, ahorita están esos proyectos y tienen diferentes etapas y pues justo lo que quieren es eh, provocar que la gente en épocas de, de alto turismo tengan tengan la conciencia de porque pues, sí, sí siempre en el turismo a lo mejor te invitan a, decir, Ve a ver y eso pero hay que hay que cuidarlo también no y no abusar es un arma de los recursos ¿no? <risa> entonces échenle ojo bastante interesante su, su aplicación y pues, si están interesados entren al kickstarter busquen restore coral aparte de, lo de realidad virtual tiene por ahí unos proyectos de iniciativas también de murales invitan a artistas a pintar entonces otro acercamiento del arte para para comunicarse con la gente y en las escuelas están llevando la campaña con los headsets y la última etapa ya en sus últimas metas pues es justo ya también empezar a hacer laboratorios para el rescate ¿no? de estos arrecifes. Buenísimo, Entonces, me, me recuerda a una frase de Alejandro Jodorowsky, yo sé que es un personaje polémico pero tiene ideas interesantes, él dice que un arte que no sirve para sanar no es arte y creo que este es un ejemplo, un ejemplo valioso. Es Hashtag Restore Coral Échenle ojo Y pues ahí los apoyamos difundiendo se y mándenos sus proyectos porque ellos también se acercaron, nos dijeron, oye, creemos que, que tal vez podría ser interesante para su audiencia. Y pues claro. aquí abrimos espacio para Claro, propuestas. Bienvenidos todos aquellos que quieran que les demos un pequeño espacio aquí. Vamos a seguir hablando ahora sobre las tertulias de Pixelatel. Ya habíamos hablado de ellas un par de veces antes. Fue un evento que se llevó a cabo recientemente en las instalaciones de SAE México, organizado por Pixelatel, los mismos que nos traen año con año el festival. En este caso fue un evento un poquito más privado, eh, con algunos invitados internacionales y nacionales que estuvieron dando algunas pláticas y que Jesús estuvo por ahí. Platícanos. Sí, estuvo buenísimo. Trajeron talleres que el local, aquí gente estuvo en las instalaciones, en los laboratorios, con las computadoras, con proyectores, dando diferentes talleres. Hubo un taller de narrativa en, en nuevos medios, hubo un taller de narrativas para niños que dio Jorge Estrada un productor, este, que, director de cine que ya tiene experiencia desarrollando contenidos para niños y se abrió con, con estos talleres y después se eh, continuaron los actividades en la nueva sede de SAE tiene un, un, un nuevo espacio que están aprovechando para, para empezar a hacer este tipo de, de reuniones un tanto más eh, pequeñas, no tan, tan abiertas así a, a grandes eh, públicos como por el espacio pero también ya más íntimo en, en cuestión de intereses no, es de, en este caso fue traer a gente que ya ha estado en el ámbito de producir ya profesionalmente de proyectos ya desarrollados para que vinieran y hablaran pues, tanto de sus éxitos como de sus tropiezos Claro. y estuvo Pablo Bach de, que es el productor de Ana y Bruno habló de su experiencia de, de todo lo que vivieron y estuvo padre ver los contrastes porque son muchos puntos de vista diferentes, por ejemplo el caso de Ana y Bruno uno de los largometrajes mexicanos que estuvo muchísimos años en desarrollo que todavía no se publica y Anima Studios, ¿no? Otra contraparte que es series animadas también cine de animación y tienen diferentes acercamientos, ¿no? Tanto a las historias, a la forma de producir, a la forma de hacer equipos y hablaron de, de sus... Retos de cómo han crecido, de qué aprenden. Estuvo padre porque al ser. Eh, fueron charlas un tanto cortas, 20 minutos, mm. pero abiertas al preguntas y respuestas al final, que es lo más nutritivo y rico, ¿no? Que la claro. gente si sí llegó ahí, oye, tú qué me recomiendas para hacer esto? Yo estoy haciendo este contenido. Entonces, bastante... Claro, todos bastante. estamos tirando a, a lograr cosas similares y entonces ir aprendiendo de las experiencias de los demás pues es lo más valioso, ¿no? Para que cometer tus errores que ya cometió otra persona <risa> poder experimentar sí. en cabeza ajena y, y está muy bien, ¿no? Estuvo interesante eso. También estudios mexicanos que han estado en el circuito ahorita del de Lidiatum vinieron y presentaron el pitch de sus proyectos. Es decir, como si no se estuvieran vendiendo su, su producto y verlos tal cual como cómo se, se hace esa presentación cómo preparan sus slides y está padre analizarlo como desde fuera no es lo mismo estar parada ahí enfrente tú tratando de conseguir un, un sí. apoyo económico un recurso y pues verlos en, en acción está padre también para esta gente que quiere empezar a vender proyectos y que en lo personal yo creo que saliéndonos hasta el tema de series animadas cualquier producto creativo que estés buscando un financiamiento pues necesitas practicar y ejercitar esta parte de cómo venderlo sí. de cómo presentarlo de cómo hacer una buena Cuántos este, pues sí, un buen keynote, un, una buena presentación y salir a... Sí, es un poco el lado oscuro del que casi no se habla en las escuelas sí. de arte, ¿no? Que, que esto también es de alguna manera negocio, también tienes que convencer a los productores, también tienes que convencer Sus a la justificar audiencia. Justificar tu proyecto, tienes, sustentarlo. Ajá, darle, eh, pues sí. <risa> a nadie nos digo, no sé si a nadie, pues, pero difícilmente a los artistas o a los creadores que queremos hacer dibujitos, que queremos contar historias, nos gusta estar teniendo que convencer a alguien de que crea en nosotros cuando nosotros sabemos que somos tan fantásticos. Sí. Pero, pero es una parte muy real. Uh -huh. Y no sé si inevitable, pero pues, pues así ha sido tema... durante muchos, muchos, muchos, ¿Sí? muchos años. Todo un tema. Pues la animación, algo que yo siempre este, comento con, con alumnos, con colegas, pues la animación nunca, nunca en la vida va a ser barata. Hasta por más que seas un one-man studio. Este, cada vez más. Los esfuerzos. Y eso es que más cada, accesible. Vez es, cada vez es más accesible. Pero nunca va a ser barata. Y todo nos cuesta, sea nuestro tiempo, nuestra dedicación, porque podrás ser a lo mejor, economizas a lo mejor en, en la técnica, en la tecnología, pero va a ser mano, hombre, este, horas este, dedicadas pues todo eso se traduce también a recursos, ¿no? Yo, y, yo cuando era pequeño soñaba con una máquina que conectara mi cabeza y tradujera, y tradujera literalmente eso. las imágenes que tenía aquí a la pantalla o al papel o a lo que fuera y no, se, lo, seguiremos soñando. Los clientes estarían fascinados con eso, que a la fecha sí, creen bueno. que, que de eso se trata, ¿no? Claro. Que le damos ahí clic a un a Enter... Hacer animación. Y sale ¿no? la magia. Y sale la magia. Y pues bastante bien, bueno, bueno ese esfuerzo, este, también se abrió que le, hubo un cóctel al final, tarjetas de presentación, una mesa para que las dejaras y la gente les tomara este fotografía y se llevaran ya tu, tu contacto. Ah, no. Y de invitada, Carolyn Foley, que es directora de animación en Rick and Morty y también estuvo trabajando en Boya Horseman. Ella habló de que está haciendo ya su propio piloto con Amazon. Y está cerró dando un consejo así, 10 puntos clave para desarrollar un personaje y desarrollar, un, un, un, construir un universo de, de una serie animada. Entonces, este súper padre. Ma, dio así sus consejos de que serán muy básicos, pero son las bases, justo. Sí. ¿no? Y que por ahí luego podremos ir retomando en futuros programas este, cómo hacer que tu personaje tenga una buena silueta, que interactúe con otras personas. Estuvo padre porque de repente son cosas que a lo mejor como creador de contenido no... Las das por sentada, pero hay que ejercitarlas. Son tan novias que no que las, las haces, obviamos, te las saltas. Ajá. Pues, ¿no? Y muchas veces que creemos que... O sea, también tenemos la ilusión de que nos va a venir un creador exitoso a darnos la fórmula secreta y algo nuevo que nunca habíamos pensado. Y suelen ser casi siempre los mismos fundamentos. En, uh -huh. en, el, libro, en el libro de Richard Williams, The Animator Survival Kit, La Biblia, la Biblia. de la Animación... Este, en algún momento me parece que cita algunas de sus influencias y habla de que, que básicamente el, la animación más lograda es el uso sofisticado de los fundamentos. Uh -huh. ¿No? Sí, como explotarlos ya a su uh -huh. máximo o sea, potencial, la, pero son... Lo básico, desarrollado eh, y desarrollado, desarrollado, pero no hay, no hay novedades. Uh -huh. Desde los últimos 120 años del mundo animado sigue siendo un poquito la misma gran estructura. Perfecto. Pues eso fue sobre las tertulias y allá en las tertulias tuve oportunidad de eh, compartir eh, este espacio con Emiliano Topete, que es nuestro invitado del día de hoy y Muy que bien. seguro también nos podrá platicar un poquito de lo que se estuvo viendo ahí en las tertulias. Bien, entonces, vamos a nos... conocerlo entonces. Venga, Emiliano. Vamos. Bueno, Estamos aquí con Emiliano Topete de Polygon Studio Polygon Studio ofrece soluciones desde la idea hasta el producto final es una compañía de animación digital que crea vida a través del trabajo duro, toneladas de talento y un flujo de producción eficiente Especializada en la narrativa y la animación de personajes de alta calidad, hace equipo con sus clientes para crear historias atractivas y personajes memorables que se adapten a las necesidades de los proyectos. ¿Qué tal Emiliano? ¿Cómo estás? Hola, chévere. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Platícanos, ¿qué tipo de proyectos están desarrollando en Polygon ¿Cuánto tiempo tiene de, de su fundación? ¿Cómo, están, este, ¿Cómo está conformado el equipo? Este, nosotros eh, nacimos en el 2013. Eh, somos pues, un grupo de, de amigos, sobre todo, que habíamos estado pues ya como freelanceando durante años. Eh, nos habíamos conocido en televisoras, nos habíamos también como topado en, en casas productoras, hasta que un día dijimos, bueno, pues vamos a armar como nuestro propio proyecto. Y, este, y tuvimos Como un Mucha suerte Al principio eh, arrancamos con una miniserie Para Televisa que se llamaba Yupo Este La cual como que nos dio chance de arrancar eh, En forma Y sobre todo de meternos Nosotros digo, habíamos hecho La mayoría de, de los socios Motion graphics ¿no? este, Yo me había metido como Yo había estudiado cine en Cuba Y cuando llegué no, este, no, no, me, no me gustó tanto el ambiente del cine Me metí más a cuestiones de diseño, de motion graphics Y por ahí fue que encontré el 3D Y, este, y me enamoré muchísimo como de las plataformas de, Sobre todo pues, de, de Cinema 4D Que es un socio de nosotros, del estudio Y que nos ha apoyado siempre con, con capacitación y, y, este, y, y bueno, dándonos el, el software para, para usarlo y, este, y justo pues, lo, que, lo que pasó fue que, eh, como explorando un poco más, brincamos de motion graphics a empezar a hacer character animation en 3D. Y yo ahí fue donde me, me enamoré, me, me volví loco por... por, eh, por justo como eh, volver un poco a, a mis raíces, ¿no? al, al cine, que es lo que, lo que a mí siempre me había gustado muchísimo y que ahora había chance de, de volver a hacer cine a través de, las, de los medios digitales. Y, y justo eh, Yupo pues, nos dio chance de, de reunir como todo eso. Este, hicimos un muy buen equipo, no solamente como entre los amigos que llevábamos ya años en la industria, sino que también nos logramos hacer de eh, estudiantes de, de SAE, que, que llegaron al estudio como a hacer eh, prácticas profesionales y que pues ahora se han vuelto ahí como parte trascendental de, del equipo. Y, este, y eso, ahorita nosotros pues... Hemos, digo, como estabas mencionando ahorita, habías visto como en la página de internet como alguna descripción del estudio bastante formal. Sí. Este, que suena como un despacho abogado realmente, pero, pero no. O sea, creo que o sea, nosotros en un principio como que queríamos, sí, probablemente ser como un estudio que lo que hacía era dar el servicio de animación. Pero poco a poco nos hemos dado cuenta de que lo que queremos hacer para ya el futuro inmediato es desarrollar nuestro propio contenido y apostarle a eso. Y, este, y justo ahorita eh, estamos ya por concursar eh, para unos fondos para financiar el piloto de algo que queremos hacer como una serie también en animación en 3D. Este, que pues está increíble también como venir acá este, al, al proyecto de Presumiendo México, porque pues obviamente eh, tiene que ver también mucho con, con hacer eh, contenidos que, que sean mexicanos, que, que tengan como una voz que se sienta de México, porque digo, al final de cuentas como que todos nosotros crecimos viendo caricaturas o gringas o japonesas, ¿no? Sí. Y, este, y la idea es empezar a tener como... Un, un contenido que sí se cimbre como en, en orgullo mexicano entonces este pues estamos como tirándole tirándole a eso no tenemos este pues ahorita eh, ese proyectito encima eh, y, y pues eso estamos como muy muy contentos y nerviosos a la vez de, de ver cómo lo echamos a andar buenísimo pues justo eh, lo que Pasó hace poco en, en las eh, tertulias, lo mencionaba José, que es una gran área de oportunidad y que falta aquí en México, contenido original, ¿no? O sea, contenido para los niños, los niños realmente, lo que dices, muchos crecimos viendo caricaturas japonesas, caricaturas de Estados Unidos, y aquí no hay un, todavía una barra de contenido que esté hecha totalmente de, de contenido local o contenido nacional en la producción. Sí. Sí, sí, sí. Eh, justo José Iniesta y Pixelatl eh, han sido como los grandes impulsores, Este, nosotros nos hemos tratado como también de acercar mucho a él, eh, entre él Alejandra Pastrana en Televisa también ha sido como una gran impulsora de lo que yo considero que es la naciente industria de animación en México, y el, la discusión con ellos es esa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo echamos a andar? Y el otro gran este, integrante para mí como de toda esa sopa es, pues, claro, SAE. Y este y eso, ¿no? Como que al final lo que sentimos es, pues, va a haber que hacer equipo y echar a andar eh, una industria. Eh, justo eh, José de Pixelatl, José Iniesta, eh, nos invitó como estudio a, a NECI el año pasado. Y, y la... Como que la experiencia fue, fue increíble, ¿no? Como ver cómo funciona la, la, industria la industria de animación en Francia es impresionante. Digo, estaba el presidente de Francia, en Annecy, ¿no? Así de importante un, es se el se festival. Serio, se lo toman muy pues, ¿sí? en serio. Y este, pero claro, lo que dice Chuy es, es muy cierto. Al final de cuentas, lo que se necesita es la producción de contenidos y el consumo de contenidos. A mí yo creo que lo que más me impresionó de, de estar en Francia, fue prender la televisión y ver 43 canales, que cada uno de esos canales tenía 24 horas, 365 días al año, de contenido, contenido. francés, hecho en Francia. Entonces, o sea, claro, eso es lo que hace una industria, ¿no? O sea, sí. de ahí, pues, ve, te imaginas la cantidad de trabajos que salen de eso. Y, y eso es a mí lo que me gustaría que pasara este, con, con una industria este, como la, la de México, ¿no? Eh, en las tertulias, eh, la conferencia de Anima a mí me fue como una cubetada de agua fría, porque justo era como la discusión de, bueno, hacia dónde queremos, queremos llevar esto, ¿no? ¿No? ¿Qué, uh -huh. qué, queremos, ¿Qué tipo de industria queremos ser, la industria de animación en México? Eh, um, ¿Queremos ser una industria como las asiáticas, de maquila? De servicio nada más. De servicio. <risa> o, o, queremos, o queremos generar nuestro propio contenido. Y yo creo que todo el mundo como que obviamente se nos movió el corazón con la segunda opción. este Y creo que, que sí somos un... Un país que tiene la suficiente cultura y el suficiente talento y los suficientes recursos como para sí, ver por, la opción B de frente. Era ¿no? con lo, lo que decían eh, justo en esta conferencia, que México tiene el tamaño. Hay otros países que no se lo pueden permitir por sus dimensiones, por su población. No es rentable hacer un contenido local y por eso hacen una maquilla Pero aquí realmente sí hay, o sea, el mercado sí te, sí te regresaría esa inversión poder sería sustentable, hacer contenido. No se ha hecho esa apuesta, tendrían que empezar tal vez las televisores, creo que es en dos vías las... Las, sí, la, las emisoras, las difusoras empezar a, a transmitir estos contenidos también tan, tendría que haber por ahí este pues ese compromiso de, de transmitir o apoyar el, el contenido local y también los generadores justo que ya no se queden eso en un estudio de, de servicios, sino también de generación de contenido, que yo creo que ahí el reto es cómo fabricas estas historias, tienes que empezar a colaborar, a ampliarte no, no como animador nada más sino tener una relación también con guionistas con toda una estrategia para generar este contenido pero justo creo que también hay un tema de mm -hmm. producción y de distribución no en yeah. México, mm -hmm. digamos aquí con el duopolio televisivo si no tienes a Televisa o Azteca interesados en tu proyecto ¿a dónde a vas? Dónde ¿no? sí. eh, creo que eh, se ha estado fomentando también mucho como generar interés de financiación extranjera con lo que se ha manejado en IdeaToon y la gente que viene de Cartoon Network y este tipo de cosas pero digamos tú cómo lo ves eh, hasta qué punto aunque sean proyectos nuestros si la financiación viene de fuera eso no maquila digamos pues eso es, eso es justo como yo creo que a mí la pregunta que se me hace la más importante es el punto en el que estoy ahorita esa es como la gran incógnita y creo que los próximos, las próximas semanas, de hecho las próximas horas ya para mí se tratan como de justo ver eso. ¿Cómo pasas? Yo, Jesús también, pues hemos sido gente que hemos estado detrás de un monitor produciendo, animando, este, diseñando y yo por primera vez en mi vida este, tengo como que salir a ver esta otra parte de ser productor que es, ok, ¿cómo, cómo, ¿cómo se financia todo esto? Y la palabra mágica que tú dijiste ahorita es, ¿cómo se distribuye? Mm -hmm. eh, creo que a mí lo que me dejó frío fue justo esa parte de la conferencia de, de Anima Studio, de las tertulias, porque la gran, o sea, la gran incógnita era o sea, ¿cómo, cómo funciona el retorno de inversión, ¿no? Cómo eh, empezamos a hablar como de, de cómo todo esto se vuelve rentable. Claro. Este, y la verdad es que yo creo que para todos sigue siendo una gran, gran incógnita, ¿no? Como que se ha hablado de, sí, del duopolio, se ha hablado de los nuevos medios, se ha hablado de Netflix, pero realmente eh, no existe una fórmula. Digo, Anima Studio creo que lo ha hecho muy bien. Pero se les sentía a ellos como también muy como también nerviosos y como ya, no. o sea, pues es un es piso como inseguro, ¿no? Es, largo, es un territorio inexplorado a, sí, a este nivel en México. Que ellos hablaban casi, casi como de un capital y de, y de Perdido. De, de, de un capital perdido, sí. ¿no? Para sus inversionistas. Este, entonces Otro dato que mencionaron Interesante fue que no es rentable Por ejemplo una serie o una, una licencia por, por ejemplo una película Hasta su tercer lanzamiento ¿no? la, Mencionan la era de hielo Y en cuestión de venta de licencias Y, y de ese retorno de, de vender Ya mercancía pues nadie te apuesta en tu primer producción porque claro. no saben si va a ser popular, ¿no? y ya para eso se crea de, justo fue también y, y estuvo muy redondo que, que estuvo también la conferencia de Pablo Bach de, de, de bueno I también room. estuvo anima involucrado al final de la producción pero que eh, pues las secuelas son la fábrica ya de, de, de que se haga sustentado el proyecto porque al final sí es un pues es una apuesta ¿no? sí. y, y, hay, y y también decían no hay reglas no hay reglas para conseguir esta esta financiación, ¿no? Porque Pablo Bax decía, bueno, nosotros, para nosotros sí fue relativamente sencillo conseguir el, los fondos para producir, y más bien los retos que se enfrentaron en producción, y a lo mejor Anima, que ya está estructurado como, como un estudio que ya tiene casos de éxito, a lo mejor tienen toda la, el know-how para producir, pero ¿Quién les va a apostar a esos productos? ¿no? ¿Y quién va a querer financiar? O, y varios casos. Entonces, eso está curioso. Y a mí me, me dio curiosidad que justo este Pablo Bach, este, como que dijera que no le costó tanto trabajo encontrar el financiamiento para la película cuando todo el mundo... Porque aparte fue la, más, la, la que más fondos ha tenido en sí. México. Claro, pero estuvieron años. Tuvieron años, ¿Tuvieron a años ¿no? Como que yo también, justo me acordaba de una conferencia en Pixel donde decían no, no, o sea, es la peor experiencia de mi vida, no, no podemos sacar esto adelante. Y que, que al final como que se rumoraba... Yo había escuchado como justo comentarios que... Ellos, al final de cuentas, como productores, tuvieron que dar muchísimas concesiones... ...y eso para que el proyecto pudiera salir adelante. Y la, mm -hmm. y la conferencia de las tertulias fue otra cosa. Y ya cambia se sentía, como el escenario con los años sus ideas sí, también. Sí, sí, sí. Se sentía como... Mm -hmm. No, bueno, nosotros no nos costó tanto trabajo. Y yo, bueno, qué, qué, qué raro. ¿Por o, dónde como, va la bolita entonces, Yo había escuchado como otras cosas. Pero, no sé. O sea, yo creo que... Pues sí, para los... O sea, creo que ahorita para... Por ejemplo, nosotros el proyecto que tenemos... En una primera instancia, vamos a tratar como de voltear a ver financiamiento público. Nos vamos a tratar como de, de concursar por una. Ya hay una nuevo un, fondo, un nuevo apoyo. Un nuevo apoyo que es una coproducción entre México y Canadá. Entonces, nos estamos este, asociando con un estudio en Montreal como para poder aplicar a ese tipo de fondos y tratar de financiar un piloto. Uh -huh. eh, y justo creo que, o sea, la pregunta que me haces de okay, o cómo se distribuye esto, eh, nosotros bueno, hemos tenido como una muy buena relación con Televisa y, y a mí me gustaría como iniciar como la búsqueda de cómo se pueda distribuir como por ahí o no, ¿no? o de repente buscar a, a otro jugador como Netflix, pero realmente esa es, esa es un poco la aventura a la que yo ahora me voy a subir entonces, pues, ojalá en unos meses este me vuelvan a invitar y podamos como retomar la conversación como para ver si si podamos ir resolviendo justo esa duda, que yo creo que es la gran duda como de, de cómo, cómo se puede... Cómo colocas sí? ese proyecto de animación eh, para que llegue a la gente que lo, que lo puede consumir, que, que sea su audiencia interesada, ¿no? Exacto. Y uh -huh. que solamente así, pues, en realidad se va a poder echar a andar una industria que pues nos dé... Pues chamba, ¿no? Y que nos haga como a pues, todo un ejército de gente que ya, eh, pues, sobre todo, pues todos los chavos que están saliendo aquí de SAE, de, de, o sea, que, que es gente con muchísimo talento. Pues eso, ¿no? Como tener chamba y poder trabajar en lo que nos apasiona, yo claro. creo que. que sí, que ya salgan y se sumen a una producción. Sí. Que hay una sí, industria sí. genuina, ¿no? Ese es Exacto. el gran tema también en el cine mexicano en general. Eh, todo bueno muchísimos dependen justo de cine de apoyos, pues. de, apoyos, de, apoyos, de, apoyos que, de apoyos que se hacen a fondo perdido y que uh -huh. lo saben pues y que se producen tantísimas películas al año y se estrena la quinta parte no sí. entonces sí. no hay una industria porque Genuina, nunca ajá, se es está ganando es realmente pues, nada más es, es, es, se es está sosteniendo sí. uh -huh. y siempre como que siempre digo sería cosa como de reunirnos como industria este, creo que lo que está haciendo El esfuerzo que está haciendo José Iniesta Es muy interesante Y sí se debería como de hacer más Esta cuestión como de las tertulias Como de acercarnos Los que estamos como haciendo esto Que en realidad, en realidad somos muy poquitos ¿no? Conocernos Tirar egos ¿no? Y decir, a ver, tenemos como que empujar de, o sea, Tenemos que empujar todos parejo y, y como que no es momento Como para que nos veamos como competencias, Sino Justo a mí me gusta muchísimo la actitud, por ejemplo, de los de Mighty, ¿no? Que siempre es de, ¿en qué te ayudo? ¿no? Sí. Este... Que es un estudio de Guadalajara muy bueno. Este... Creo que, que iría de eso, ¿no? De juntarnos y de, y de platicar, ok, a ver, justo esa conversación. ¿Qué industria queremos ser? Y de analizar las otras. Porque si queremos siempre, o sea, como que ser como los gringos... Que es como más o menos lo que ha hecho sí, México en, en todo. En ¿no? todos los campos, sí. Claro. Este, básicamente nos llamamos Estados Unidos mexicanos. Entonces, como que dices, bueno, a ver, no. O sea, sería increíble tener los recursos que tiene Silicon Valley y California, como. Pero. Pero, o sea, más bien creo que sería como. ha sido erróneo como querer seguir las circunstancias de, de Hollywood seguir sus métodos de producción porque no aplican no porque nuestra no, realidad es totalmente la realidad es muy otra distinta. eso sí creo que es Entonces emular se, otro eh, mercado no es la opción exacto o sea, yo ¿today? creo que se pueden estudiar y estudiar, se puede como sí. justo estudiar ok a ver ese, ese financiamiento de Hollywood empezó es obviamente como un financiamiento privado pero cómo funciona el financiamiento en la industria francesa como para producir y cómo funciona el financiamiento en, en por ejemplo en un estudio como Kyoto Animation uh -huh. o sea Kyoto Animation este, por ahí hay un videito en YouTube que dice cómo Kyoto Animation es el estudio de animación más sustentable del mundo. Ok. Y, y es un estudio pequeño y vale muchísimo la pena ver ese video porque también como que son circunstancias más cercanas a las mexicanas, ¿no? De cómo... ¿Cómo no juegas a ser Hollywood? Uh -huh. Eres como al final de cuentas otro país, otra circunstancia, con otros alcances, pero tienes un, un negocio exitoso que está haciendo cosas, este, de contenidos de calidad. Sí, interesante, uh -huh. es que, que sí son bien recibidas. Eso es sí. lo importante, al final las, las historias que, que estén bien sustentadas, eso también lo dijo Pablo, ¿no? o sea, la película a lo mejor podría ser tu calidad de animación, la peor o, o no la, la más eh, fina pero si la historia es, está bien narrada y está bien desarrollado ese contenido pues hay más posibilidades de que eso tenga un buen impacto, a que le metas toda la lana, a lo mejor a los valores de producción de quiero o el mejor 3D quiero el mejor efecto pero si tus historias están flojas pues no va a haber un, una buena crítica ¿no? y, y a sí. consecuencia pues no. Que no. eso ha pasado mucho en México ¿no? o sea como que muchas veces sales del cine de ver una película mexicana y el comentario es bueno pues tiene buena fotografía no como, ¿no? Sí. como que eso eso eso pasa de repente sí. y sí o sea probablemente lo que tú dices no como que tiene que ser ya eh, como productos con no una buena fotografía o una buena dirección de arte no tiene que ser una cosa como brutalmente de buena calidad o sea, también por lo que se mencionaba el jueves no eh, ya no puedes, o sea, ya no hay una diferencia de calidad entre cine y televisión. O sea, Game of Thrones es televisión, es una locura. Sí, sí, nada que ver. Entonces, si quieres hacer televisión en los ochentas, pues como que pues, tenías como ciertos chances, ¿no? Como de, pues, de repente... Economizabas en Economizar, en ¿no? Como producción. que las cosas no, no... Porque no tenías los presupuestos que se tenían en el cine. Pero ahora no. Ahora, o sea, la exigencia ya no de calidad es del mismo nivel. Entonces, sí, la expectativa de las personas es quiero ver algo bueno, porque al final ya uh -huh. todo lo ves en stream, todo es este, una amalgama, ¿no? Y de lo que hablaba, ¿no? El binge-watching, ¿no? Que tú, o sea, que hay gente que se, que se revienta una temporada en una noche. Entonces, de repente, Netflix o sea, Trabajaste te exige, dos años. Y... Exacto, ¿no? Te sí. o sea, trabajas dos años para que se lo consuman en una noche. Entonces, los tiempos de producción son una locura también. Entonces, se nos está pidiendo muchísima cantidad y muchísima calidad. Y ahí es en donde yo veía como a los de Anima como... Como, ¡ay! ¿Cómo? o sea, ¿Cómo decían, juntándonos todos los estudios que estamos aquí hoy. Así, en el utópico caso de que nos juntáramos, no, no claro. la hacemos, ¿no? no es demasiada chamba, ¿no? Entonces, digo, ellos por eso, pues más bien como que han volteado a ver... Este, la posibilidad de bueno, mandar a hacer como cosas que me parece que a Filipinas a China sí, son varios proveedores donde que, distribuyen sí. para la mano de pues sí la maquila y es un poquito la ironía de que anima maquila para Estados Unidos y manda maquilar para México <risa> <risa> entonces o se hace esta especie de submaquiladora cadenita sí sí Perfecto. sí pues sí sí entonces, ellos lo han hecho muy bien o sea yo creo que anima Studio. Pues digo, al final de cuentas es el estudio de animación pues, que. que el más sí, grande. Sí, es Ajá. el más grande que hay, como. Sí, sí, ha camino. tenido. Han ha abierto camino, ¿no? Como siempre, a, al final de cuentas, encontraron una fórmula también con la 2.26. Y, y bueno, ahorita están como con una participación en Netflix increíble. A mí, este. Digo, yo no los conozco eh, personalmente. Este no, no me había gustado, o sea como no me gustan lo, como sus tratamientos y, y su, o como las leyendas y todo eso. Yo justo voy como por otro lado en cuestión conceptual, creo que México eh, le, le urge un poco salir de estereotipos y de eso va un poco en nuestro proyecto. Como de luchar en contra del estereotipo y de decir, bueno, México es muchísimo más que el estereotipo, ¿no? Sí. Pero independientemente de eso, que es como una opinión muy personal, sí le aplaudo muchísimo a Anima, que tiene una maquinaria de producción muy aceitadita. Y ya por ahí ya le encontré un, un proyecto que sí dije, no, esto es una cosa muy bien hecha, que fue el de... Goat Banana. Big Goat, banana, goat banana. Es increíble, cricket. ¿no? Eso sí, dije, no, esto, es, esto sí ya es otra cosa. Sí, gran, gran este caso que fue para Nickelodeon, ese, uh -huh. esa producción. Pues se nos agota el tiempo y para ir cerrando Pero, acá con... Qué valiosa, qué valiosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ah, la, pues... plática, la plática ha sido muy enriquecedora y esperemos poder seguir hablando de esto contigo y con la audiencia y con todo el mundo. Porque son temas muy vigentes y creo que justo es clave. Que, que los pongamos sobre la mesa, ¿no? que podamos hablar de esto para que haya reflexión, para que haya nuevas ideas y entonces hayan nuevas acciones. ¿no? Está claro. Sí, que se vaya ahí el camino agarrando a ver qué tal la ruta. Sí, no, pues... Muchísimas gracias por la invitación. Este, pues Nada más extender la invitación a que nos chequen. Estamos este, eh, como polygon.tv. Este... que apliquen, eh, reciben servicio social ustedes, ajá, sí recibimos servicio social eh, y, y pues eso también ahí para que nos vayan a visitar, estamos en la colonia Cuauhtémoc, estamos muy cerquita de aquí de SAE este, en Río Ebro, número 4 vale. ahí nos encuentran ahí pueden pasar a, a conocer vale. el estudio a este, queríamos para cerrar como es nuestro último programa del año hacer algunas recomendaciones de contenido que Hayas destacado de, de este año Un contenido que quieras recomendar, ahorita ya se vienen las vacaciones La gente que puede ver, algún contenido que busquen ¿Qué nos recomendarías? La recomendación que yo daría, eh, hice un cineclub en verano Y por mucho Así la película que de animación eh, Fueron como puras películas de animación Y por ahí estaba Song of the Sea, que les gustó muchísimo A, a los chavos, okay. este, por ahí este, Teníamos como También obviamente de animación japonesa pero por encima de todo, a la inmensa mayoría de la gente le sorprendió. A mí me saca los ojos esa película. Es una película francesa que se llama Dofus, que es muy raro. O sea, eh, fue como una película que yo topé en Anessi. Es D-O-F-U-S. Es, okay. es difícil de conseguir, pero pues por ahí échenle este, no, eche, una buscadita no, sé si ¿no? <risa> este, ahí en, en, en la Internet. Pero esa película, o sea, para uno que hace 3D, te duele, te estruja el corazón. Porque para todos los que creían que el 3D había matado al 2D, esta película llega y te dice, no, así es como el 2D diciéndole al 3D, Quítate. aquí no puedes llegar, Sí, aquí no puedes llegar. Sí, es impresionante, es, es visualmente exquisita, este... La recomiendo muchísimo Ojalá que sí la puedan encontrar Par, Parte como de un videojuego que se llama Dofus Y este hicieron la, la película Entonces por ahí sobre todo si lo buscan Lo que van a encontrar son como Por ahí hay una serie y está el videojuego Pero la película es la que vale mucho la, la pena Bueno, Entonces, perfecto muy, tú Fantásticas recomendaciones, recomendaciones. Este, yo, por ejemplo, podría mencionar la chica sin manos, también un largometraje francés que estuvo premiado en Annecy, okay. que hizo prácticamente solamente el director, lo animó solo, un solitario un año, un Sebastián Laudenbach, uh -huh. y, y también intenta, digamos, acepta sus limitaciones, hablando un poco de lo que decíamos de la industria mexicana y reconocer cuáles son estas debilidades. Él reconoce que siendo una sola persona con un presupuesto y un tiempo limitado encuentra un estilo de animación limitada. Para contar que, que la hace mucho mejor que si hubiera sido la gran producción ah, vale muchísimo la pena. Sí. También Tiene corazón. Él esta es, película. Él es amigo de Rodrigo Muñoz, de aquí de, del coordinador de esa, sí. Y me lo presentó allá en, en, en, en sí, sí, sí, Anesis. Ah, sí. Fueron este a, a la universidad juntos allá en París. Sí, buenísimo, ¿no? Sí, pues ahora sí. que venga a visitarnos Sí, ahí sáquenle, ¿sáquenle ese dato Buenísimo Vale, pues yo mi recomendación es este In This Corner of the World, en este rincón del mundo También la descubrí en el ANESI. Y buena película que habla sobre eh, Hiroshima, sin dar muchos Spoilers, es la vida de una de un artista, la, de una mujer a lo largo de, de, de su infancia hasta adulto, y es animación también tradicional, animación 2D, dibujo muy bonito, muy no es fantasía, es más bien como una novela. Entonces, para que le echen ojo. Es el mismo director de Your Name, ¿no? No, no. no. no. El de Your Name es Makoto Shinkai. Ok. Que tiene un asunto más como anime, un poquito más convencional, pero que también Your Name es un peliculón. No, no la he visto. No, no uff. Sí, sí, sí. Uf. Es que se, esas dos ya me las habían comentado. Este, in, in This Corner sí. of the World. Sí, right? Sonao Katabuchi. Ya. Yeah. Y, y se llevó también varios premios. Ahorita estuvo hace poco en la, en la Cineteca. Buena película para que la busquen. Y la de Your Name ya está en Netflix también, ¿no? Para que la, sí. la vean. Sí, me parece que sí muy recomendadas. Esas recomendaciones las dejamos ahí para, para que le echen ojo en esta temporada. Buenísimo. Vale, pues, pues lamentablemente. Muchísimas y se gracias, acaba gracias por estar esta con sección. nosotros. Cerramos y nos seguimos viendo Super. Muchas, Muchas gracias. gracias. Continuamos. Pues te comparto ahora que eh, Mondo, tienda de diseño eclético funcional, presentada por Maliards que Maliards también es un estudio de animación acá en, en, en la Ciudad de México, presentaron una nueva marca de productos que están basados en diseño nacional, diseño funcional y duradero. Y se pues, están invitando a toda la gente ahorita que ya vienen también estas temporadas. Eh, en las, épocas en, en las épocas navideñas. épocas navideñas donde el la consumismo. gente saca el aguinal y le surge gastar para... <risa> gastar pero que gasten en algo una buena decisión en, en algo eh, que les dure en algo que que tenga buen diseño pues yo acá les recomiendo lo que están moviendo el mundo eh, mal y arts viene justo de, de malinalco entonces ellos allá eh, generan también talleres y desarrollan contenido y está padrísimo que lanzaron apenas en agosto su marca y tienen ya inaugurado una tienda entonces están de visita en también que vayan y conozcan su espacio, porque traen propuestas la verdad de diseño muy estético, muy funcional, también con materiales este sustentables, y pues que le echen ojo, y sobre todo que le echen ojo a todo lo que está haciendo Maliarts, también quería aprovechar, aparte de hacer el, el, aquí el el compartirles lo que están promoviendo en, en su tienda, pues que es un estudio que, que está destacando y que ha venido creciendo año con año. Teniendo y, pues, logros importantes, teniendo ¿no? logros. Uno de los más destacados yo diría que es el cortometraje insect, uh -huh. La, pues, como, insect secular, como insecto los, y tinta, ¿no? Un juego insect. de palabras, sí, que les fue muy bien en festivales, estuvieron, me parece, premiados en Cannes, uh -huh. en... Se presentaron en Morelia, en el Feratum, eh, se estuvieron moviendo, es un cortometraje muy logrado en un sentido técnico, tiene pues, un appeal visual muy interesante pues, y es uno de esos ejemplos de estos pequeños estudios que están haciendo de pronto piezas sí. que vale la pena conocer. Yo creo que justo eso le reconozco que su labor como de diseño y de artesanos, porque aparte se apoyan mucho justo también en, en, en colaborar con diseñadores, con artistas, con artesanos como tal, de hasta de su región y, y procuran mucho. Ellos están, sí, traen muy arraigado esto de venimos de Malinaco y queremos hacer cosas para nuestra zona, para... Está padrísimo. Está buenísimo eso. Entonces, para que le echen ojo, eh, es tienda.mondo.maliarts.net que le echen ojo, visiten, chequen en sus productos y pues valen valen la pena tienen tienen muy buena estética juegan un poco con la idea me parece como del diseño digital pero la ejecución artesanal ¿no? mm -hmm. como de, ese sí, de piezas. sí traen como pues eso también hasta en animación lo, como que entran muy en juego y son muy diversos no en sus en sus acercamientos como a la técnica pero se nota como el, el detalle y el esfuerzo en, en cada producto que ellos realizan y pues ojalá los vamos a tener pronto por acá claro que nos vengan que a nos visitar la invitación está puesta sobre la mesa si nos están escuchando Escuchando. Mali Arts. Mali Arts, también, para que entren a MaliArts.net. Le echen a su reel, a sus proyectos. Es Pablo Calvillo, el fundador. Y Rachel Vine, no sé pronunciar Bern. su video, pero ella es sí. este, productora. Como David Byrne. Escribe igual para que lo busquen, si no. Y bueno, pues. ¿Qué más tenemos en la agenda? Otra nota que tenemos hoy es recordarles, como ya lo comentamos anteriormente, como lo comentaron Jesús y Ana, de los talleres de Anima Studios que se están llevando en este momento. Uno de nuestros invitados anteriores, el INO, está dando ahí uno de los talleres de Visual Development. Es uno de los esfuerzos que está haciendo Anima, uno de los estudios más longevos e importantes de México, como habíamos mencionado hace unos momentos, y que ahora están también apostando por por la enseñanza, uh -huh. ¿no? Además de nada más la producción. Es importante de, que los estudios que ya tienen gente. su know-how empiecen también a transmitir ese conocimiento. Y aparte de ellos, pues de ahí ya, yo creo que una buena clave ahí para atraer talento, para reclutar. Entonces, la gente que está interesada en una oportunidad tal vez es pues, ir y desarrollarse y en una de esas chancitas tan jalando a una producción. Haces ahí tu caminito, uh -huh. sí. Sí, porque es muy, es muy interesante tener, digamos, de primera mano la información de cómo se están haciendo las cosas aquí. Es, es muy común, digamos, de pronto ahora la gente que se quiere ir a estudiar al extranjero y, por supuesto, toman cosas muy valiosas, pero de pronto los métodos de producción de afuera no varían. tienen nada que ver sí, con luego lo que estamos que haciendo ya, acá. No, aquí se hace diferente, aquí no hay todos estos departamentos enormes. Exacto, sí. y tenerlo de primera mano de gente que está participando en este momento en los largometrajes y series que está haciendo Anima Studios, pues puede ser una experiencia que creo que vale la pena que consideren y cada quien decida. Si sí. es para ellos o no. Para que se animen es en febrero los talleres, entonces hay bastante tiempo de convocatorias Si están viendo estos contenidos eh, por ahí de diciembre, en enero, todavía chance, encuentran un buen oportunidad de, de inscribirse porque inician el sábado 3 de febrero. Entonces hay, hay bastante tiempo. Hay oportunidad. Los talleres duran tres meses. Aparte del taller de desarrollo visual hay uno de producción en línea. Y pues es gente que lo que dice es que han estado involucrados en las producciones de anima, tanto series como... Eh, como largometrajes animados, ¿no? Que está, y no estuvo en Guardianes de Oz, en Las Leyendas, en Pico Banana Cricket, que decíamos que es un muy buen ejemplo de, de cómo ya también la, la industria acá está en dos vías, ¿no? Tanto produciendo contenido como también dando servicios a, a grandes producciones, ¿no? A marcas que ya están muy bien colocadas. Y pues de producción en línea eh, eh, va a estar una de las productoras que participó en las leyendas de las momias, eh, El Chavo, la leyenda de Chupacabras, Isla Calaca, que es la más reciente producción que se publicó de anima de Entonces para que aprovechen y pues eso, si también aguinaldo y todo eso, pues mejor, qué mejor forma de aprovecharlo Inver, que... Invertirlo en su educación. <ríe> sí, en algo que les va a durar toma. para toda la vida, ¿no? Sí, por supuesto, vale la pena explorarlo. Y pues sería todo por el día de hoy. Y por el día de hoy y por el año de hoy, porque sí. 2007 se nos está escurriendo entre los dedos una vez más... Ya estuvimos hablando con Emiliano sobre algunos de los largometrajes que disfrutamos este año. Hay muchas cosas por ver. Un poco lo que sucede en el mundo de la animación es que se estrenan en festivales un montón de películas que no tenemos oportunidad de ver hasta el año que viene. Entonces, en este momento, por ejemplo, me escucha hablar de The Breadwinner, de ah, Salud. todos lados. Eh, y, y, y morimos de ganas y a y verla, de verlas. ¿no? Esas cosas llegan en un año, quién sabe cuándo, pero estén muy atentos. Revisen qué fue premiado en ANES y qué fue premiado en todos estos festivales importantes aprovechen que está Loving Vincent en cartelera ya sí, hablamos vayan, al vayan. respecto antes pero que también es un ejemplo interesante de una película que, que están premiando en este momento y que está y en que, cartelera eh, en este momento sí, eso nunca sí. sucede con la animación entonces, alternativa sí. digamos entonces este que no se les vaya está está en la, verdad, la vayan, sí, porque la están premiando mucho mucho así casi de evento a eh, tiro por y hay de premios en animación le están reconociendo su, su esfuerzo, uh -huh. entonces súper interesante vayan a las cinetecas y le encuentran cosas super chidas. también cortometrajes busquen en línea cortometrajes que han estado premiados en festivales por ejemplo yo podría mencionar hace rato ya les hablé de un cortometraje que me gustó mucho, pero un cortometraje que me encantó este año es Double King de Félix Colgrave, búsquenlo es, okay. es un animador independiente que viene de la época de Newgrounds para todos los que estuvimos por ahí haciendo Flash para los que, eh, recuerden, Newgrounds. Para los que recuerden Newgrounds todavía está vivo, aunque nadie lo visite oh, qué horror. pero Felix Colgrave es un extraordinario animador, tal vez lo conozcan por su trabajo como The Pick Pen cortometraje que okay. ganó corto del año en Newgrounds hace algunos ayeres y que está todo su trabajo en Youtube y que pueden buscar y que es muy valioso estuvo en Annecy, este cortometraje okay. este, y bueno, y cosas que se estarán Estrenando pronto, esperemos, The este, Borden, La Carga, que fue el cortometraje que ganó el, el cristal en Annecy. Y también okay. me tocó ver en Pixelatl. Buenísimo. Buenísimo. Pues, Fantástico. nos despedimos. Este, manden sus comentarios, manden su retroalimentación. ¿Qué opinan? ¿Qué les gusta? ¿Qué invitados les gustaría tener? Pueden hacer ahí una lista de, de gente que les interesaría y hacemos el esfuerzo de traerlos a esta mesa. gente Claro, si ustedes los piden, nosotros los nombramos y entonces entre todos hacemos manita de puerco para sí. que caigan para que, en que vengan redes ¿Sí? y pues muchas gracias a todos los que nos han visto muchas gracias al equipo de presumiendo México muchas gracias a ASA Institute y los invitamos también a seguir viendo los programas y esta es la primera vez que nos ven los invitamos a ver los programas anteriores llevamos publicados ya seis episodios ya ya se invocado uh -huh. ¿Ya, hay con qué? ya hay un ratito ya son ahí unas cinco horas de contenido ya se pueden pasar la tarde uh -huh. haciendo Bing watching de sí. ¿eh? quién lo hubiera sería dicho sería buenísimo <risa> y pues gracias los invitamos también a visitar designare.com que es nuestro portal designare media es portal eh, red de trabajo para eh, entusiastas de la animación y profesionales y pues, nos vemos el próximo año 2018 allá vamos con Bast todo muchas Bast gracias Pascal. por estar aquí Jesús Pérez y Rigoyen muchas gracias animatón